Buenas tardes, buenas noches, eh, no sé en el momento en que estarás viendo este video, lo interesante es que lo podamos estar haciendo. Te agradezco que todavía estés en este curso porque se ve que te interesó, se ve que tuviste una muy linda experiencia eh, leyendo y estudiando este libro de Proverbios. La semana pasada nosotros vimos nuestra lección número 14, el título era Amor o Pasión, la tengo aquí en mi computadora, y ustedes... Eh, Saben que esa fue la primera parte. Como primera parte vimos una introducción de cómo Dios ve a, al amor o a la pasión y cómo lo aborda la Biblia entera. Y al final estuvimos llegando al punto de eh, cómo Dios ve al matrimonio. Y para llegar al, al, al matrimonio, a la institución matrimonial, también tenemos que preguntarnos cómo Dios creó al hombre y a la mujer, porque todo lo que Dios creó tiene un propósito. Y el propósito tuyo, el propósito mío, el propósito como ser humano, es un propósito que Dios ya nos dejó a partir de los primeros versículos de ese eh, primer libro de la Biblia del Génesis. Él nos cuenta allí cómo fue el periodo de creación y nos cuenta que él hizo al hombre del polvo, del polvo de la tierra, o sea, con todos los componentes eh, eh, químicos del de polvo de la tierra. Y también luego cuenta que a la mujer la hizo a partir de la costilla de ese primer hombre, de Adán. Lo interesante de lo que nos cuenta Génesis con la creación es que Dios se involucró personalmente. ¿Y cómo se involucró? Se involucró porque dice que él nos hizo que no es que pronunció una palabra y dejó que eh, todo se forme solo, sino que Él se involucró, hizo al hombre, hizo a la mujer. O sea, él participó. Cuando nosotros hacemos algo, cuando amamos a alguien y lo hacemos con nuestras manos, lo hacemos con, con todo nuestro involucramiento personal, le estamos dando un mensaje que, más allá de lo que le estemos dando, nuestro regalo es justamente hacer algo especial para esa persona que amamos, para esos que queremos. ¿eh? Yo me imagino a, a las mamás, a los papás, cuando hacen algo, cuando hacen algo personal, te habrán regalado algo personal, algo hecho con sus manos, algo que se involucraron. Y cuando te regalaron eso, vos dijiste, este regalo tiene más que un valor este, físico, más que un valor monetario, tiene un valor sentimental. Dios se involucró en nuestra creación. Y cuando se involucró en nuestra creación, Él nos hizo. Esto tiene que ver con la lección número 11 pero la parte número 2. Y la parte número 3, que también la vamos a compartir, entra en el libro de Proverbios y entra justamente a mostrarnos cómo la pasión y el amor se diferencian en nuestras actitudes. Entonces, yo te invito a que puedas estar haciendo este, este último esfuerzo, este último tramo, estos últimos metros de esta carrera que hemos comenzado ya allá por abril de este año y que estamos prontitos a terminar. Nos falta ya nada, nos falta este, solamente un par de, de clases más y ya estamos cerrando este estudio de Proverbio. No te pierdas lo último. Ánimo, Dios está con vos. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que nos esté bendiciendo en este día? en esta jornada, en este tiempo, ya final de este estudio. Gracias Dios por cada uno de los que está estudiando, gracias por su voluntad, gracias porque hasta acá nos ayudaste, gracias porque este tema es un tema que nos afecta a todos, todos queremos entender esa diferencia entre la pasión y el amor. Gracias porque sos nuestro Dios. Gracias porque nos cuidas, gracias porque estás con nosotros. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos des fuerzas, te pedimos que este tiempo sea un tiempo especial en ti. En tu nombre, es Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos. Esta tarde nos vamos a volver a, a la modalidad que hicimos la semana pasada, una modalidad dual. Vamos a estar en forma presencial. Si querés estar, avísame. Vamos a, a arrancar a las 20 horas allí en Rivadave 1049 en la Casa Pastoral. Y, y si no podés estar en forma física y, y querés seguirnos en forma virtual, vamos a estar en Facebook Live. Dios te bendiga. Nos vemos eh, hoy, esta, esta tarde, esta noche, a las 20 horas. Chao.